Señores, estamos activos, estamos activos en lo que es el programa de la Juventud Lo Más Duro Un saludo y un abrazo a todos los recursos del CCR Víctor Valle y de Kosovo, la, la cárcel Duarte de aquí, de San Francisco de Macorís. Un abrazo a esos muchachos que algunos están inocentemente, otros por errores de la vida que le ha tocado vivir esa situación. Y un saludo y un abrazo a esos muchachos de, de la cárcel Duarte de aquí, Antigua Kosovo, y el CCR Víctor Valle, la cárcel Modelo. También a, a nuestra gente de la Caleta Moca, que son fieles también, los reclusos de allá, que son míos personales, un cariño y un aprecio especial para ellos. Esperemos que todo se resuelva y que eso lo tomen de experiencia. Bendiciones para ellos y que su conden toda condena se cumple. No hay una que no puede ser de 50, 60 años, eso se va a cumplir un día porque Dios está ahí, así es. Señores, Omega el Fuerte y el chofer encañonado hacen la paces. tras Un incidente que podría devolver o enfrentarse a las autoridades, el cantante de música urbana, vamos a el merenguero de calle, Antonio Píster de la Rosa, mejor conocido como Omega el Fuerte, lo, lo evitó llegando a un acuerdo con el chofer a quien amenazó tras un roce mientras desplazaban por una avenida Santo Domingo. La noche de este lunes, el merenguero urbano y el conductor de carro público, Sandy Rojas, con quien tuvo incidente este fin de semana, llegaron a un acuerdo. Según el abogado Félix Portes, quien representa a Rojas, dijo que su defendido y el artista urbano, Antonio Pite de la Rosindar, a conocer de qué se trató. Vamos a... Mírenlo ahí, el video que, que está circulando. Omega se desmonta de... De un vehículo. ¿Cuánto me por ese Porque le banda. Bueno, Mírenlo ahí, llegaron a un acuerdo entre el chofer de carro público y el artista Omega. Mira a Felipe Porte. No, no hay un video por ahí, señor Felipe Porte, hablando. El hombre inteligente, ese abogado, ¿eh? Eso es increíble. Ahí está Omega el Fuerte, pero Dios que no se meta más en esas cosas porque hay, tiene muchos amigos ¿eh? en la justicia y están esperando que él flaquee un saludo al chelaco Todo parte del de equipo semana. de de, con esos de, semana. <risa> semana. de nuestro amigo mega el fuerte peter de la rosa señores tiene un videíto vamos a ver tiene un videíto por ahí de lo, de lo que habló feliz porte